cerveza y hablando de lo que está ocurriendo en las calles de Dublín, también se replica el festejo en Mendoza. Obvio. Y se replica el festejo en los jardines de Grupo América. Señoras Obvio. y señores, tenemos el patio cervecero de mejor manera. Un gusto saludarte, Clary, Lucas. Bueno, sí, decías que se replica aquí porque estamos con Martín, que es el dueño de Tridenta, que vino acá y nos trajo unas cervezas que están espectaculares. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Bueno, un gusto tenerte acá. Buen mediodía. Empieza San Patricio. Arrancamos con todo el mejor de mañana. Queremos saber qué es Tridenta, el eslogan de ustedes. Nosotros somos una fábrica que surgió en el medio de la pandemia. Eh, nos unimos tres cervecerías y montamos un lugar nuevo, único en la sexta sección, donde tenemos nuestra fábrica y el bar. La gente puede ir de martes a domingo a, a disfrutar de buena cerveza, un buen ambiente, buena comida, el mejor patio de la ciudad. Eh, somos eso. Y además hay un concepto que vos me dijiste que es, este, Tridenta es una cervecería de barrio. Nos gusta eso, por eso nos instalamos en tan en sexta sección. Exactamente, sí. Eh, somos una cervecería de barrio que lo que busca es ofrecerle a la gente que tenga un lugar para poder relajarse, tomar una cerveza, pasar un buen momento cerca de su casa, sin manejar, sin riesgos, eh, un ambiente relajado y cerca, sobre todo cerca. Y tienen una cerveza que los distingue, algo que el cliente venga y pida que diga de Tridenta no puede faltar esta cerveza. Y nos piden mucho la Ginger, que es una cerveza súper premiada nuestra, la doble IPA, una cerveza súper, súper amarga y alcohólica, que la verdad anda muy, muy bien. Eh, por lo general tenemos consumidores de todas las cervezas y todos tienen su preferida. Esas dos serían las que más busca la gente. Comentaste que este, arrancaron hace poco con Tridenta y ya obtuvieron un premio a la segunda mejor cerveza de Cuyo. Bueno, ¿qué significó para ustedes y qué es lo que los impulsa a seguir creciendo? Sí, fue un, un premio enorme eh, después de haber arrancado este proyecto hace muy poco tiempo con este formato de tridenta, eh, que nos premien como de las mejores cervecerías de cuido fue, fue hermoso porque es un mimo que te impulsa a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Y acá has traído cuatro cervezas. ¿Cuáles son? Y bueno, ya queremos empezar a probarlas. Y por qué no, que se sumen Clari y Lucas. ¡Vamos! A ver, ya están acá los Pero chicos. Pero estamos acá, por acá supuesto. Estamos. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo Un está, Martín? Gusto. Un gusto. Gracias por venir. Bueno, bienvenido y bienvenida la gente de, de Tridenta a nuestro programa. Estamos listos para la degustación. Venimos a, a tomar cervecita. Hemos traído doble IPA que es lo que tomó yo. Hemos traído una APA, que es una cerveza rubia. ¿Apa? apa. Ama, apa. ¿Y ¿Diferencia? Diferencia entre las dos, el nivel de amargor y el alcohol, ah, es una cecha mucho más amable de tomar. Eh, una Irish, que es un estilo irlandés, justamente como el día de hoy. Eh, roja, caramelosa, muy, muy rica y muy... Es la birra que elige todo el mundo para arrancar a tomar artesanal. Es verdad. Porque es de una zona, Sí, es trunking, Exactamente. Y una Jack... Eh, que es una césar roja un poquito más alcohólica con un agregado de whisky que hace que la gente la elija mucho. ¿Le puedo designar una a mi compañero? Sí, la, que usted la, la, la, la más alcohólica. alcohólica. A ver, Lucas, le vamos a servir entonces Pero, la que tiene un poquito de whisky. ¿Qué proceso de elaboración? ¿Qué es lo que hace que sea tan diferente al resto? Esta cerveza se elabora como cualquier otra y después en el proceso de madurado en frío que lleva toda la cerveza se le agrega whisky bourbon, o whisky americano, que es lo que le da el, el toque un poquito más alcohólico pero sobre todo de sabor. Luquis, a ver, probala y decinos qué, cómo es. Decinos veía, si te gustó, no te Martín. gustó. Es exquisita, me encantó. Veía, Martín, cómo servías la cerveza con el vaso un poco inclinado. ¿Es la manera correcta de servirla? Al principio sí, la espuma es fundamental que esté, ah, sí. cuida la cerveza. Sí, porque hay muchos que buscan servirla de una manera para que no tenga espuma. No, al principio sí, después ah, le bien. levantamos la espuma un poquito. Perfecto. ¿Qué te sirve? Ahí. Eh, ¿no? Aires, me toca. No sé, la que vos querías. Sí, porque Vamos sí con esa. Te conozco, Clarice. Vamos con Irish para Clary. Y decías que esta noche, a ver, ¿cómo viven ustedes San Patricio en la cervecería? Y además, nos comentaste que van a venir a pintar un mural ahí en el patio cervecero de ustedes. Sí, lo vimos como una fiesta, como lo que es, realmente. Eh, hoy tenemos armado un evento que vienen dos grandes, dos grandes muralistas, eh, de Tano y y el sin filtro son conocidos así habitualmente el Kevin, Kevin obviamente eh, vienen a pintar un poco las paredes de la fábrica música con dos disdockeys tremendos Pablo Deli y Renzo Lorca eh, vamos a hacer una fiesta hoy bueno, Clary, ¿cómo estuvo? no, pero excelente, espectacular te digo que la cerveza roja y justamente el aire es... Es de mis favoritas Tengo en, en el top 3 Está muy Chicho buena, Del otro lado Este que es un fanático De la cerveza Pero es fanático la acercamos, la acercamos ¿Cuál le recomendás Le acercamos una Chicho bonito se, no se ¿Por qué no, no que se acerque? Gusta, <risas> la magia, sí, me parece que A, sí, Abandonó sí, la cámara Chicho, Abandonó el barco. ¿Esta cuál es? Esa es la Ay, ¡Sentate, Chichito! <risa> brinde, <risa> brinde con sientan, nosotros ¿Alguien, Conchalo, ¿Alguien más venir? El Dani Reboredo <risa> Chicho, ¿está buena? ¡Uy! Espectacular Sí, ahí viene Juan a esa cámara ¡Muy bueno. Chicho? Bueno, con Chicho nos tomamos un descanso Yo me este... imagino que, que para ustedes debe ser Una recelebración San Patricio sí. no? Más allá de que sea una celebración extranjera Es como una linda movida la que se genera También para el comercio Es una gran oportunidad para, sí. para juntarse Para disfrutar, para divertirse Y comercialmente siempre sirve, obviamente eh, Pero es un gran momento para juntarse Exacto. Es una muy buena excusa Bueno chicos, ¿brindamos? ¡Brindamos! ¡Feliz, feliz, yo me San, Patricio. Quedé sin comer... feliz San Patricio! ¡Feliz San Patricio, Chicho! ¡Vamos, Chicho! A <ríe> Feliz a Patricio, gente. Bueno, los esperamos entonces esta noche, van a estar en Trienta. Exactamente, a partir de las 6 de la tarde, en Las Cuagas y Juan de Dios Videla, en la sexta sección, eh, la paramos. Y decías que son cuatro socios que tuvieron, cada uno tenía una cervecería, eran tres, fusionaron y hay tres cervecerías en una. Exactamente, sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es el proceso ese de convivir con alguien por ahí muy diferente al resto, con otras ideas? Y decir, bueno, tenemos que hacer un solo producto. Eh, adaptarse y, y pensar en el objetivo común, eh, dividir tareas, trabajar en conjunto todos los días, como lo hicimos desde el día uno. ¿Sos tomador de cerveza vos? Más de lo que debería. <risa> sí, me llama la atención el tatuaje. Tiene que ver eso con la simbología sí, celta, ¿no? Sí, es el... Relacionado con tu rubro, que sí, es, es el... la cerveza. Exactamente. ¿Qué significa ese tatuaje? Es cercano? una trilogía, eh, la conjunción de tres partes. Perfecto, Me bueno, encanta. excelente. Yo quiero saber, hagamos una apuesta, ¿cuántas pintas se toma el Chicho? No, bueno. ¿Cuántas es, Clarita? No, no, bueno, no No, eso sé. no lo vamos a mostrar en cámara, es una que no apuesta, es, a ver quién gana después. No, no sé si lo medirían pintas, yo creo que vamos por, <risa> por, por el por, Chicho, ¿te defendés? ¿Algo ¿Tengo que decir? Tres. Tres de Tres de Vamos, Chicho. Bueno, Yo le chicho. creo. Bueno, Martín, gracias por habernos chicho, acompañado. Los chicos de Tridenta también les mandamos sí, un beso grande bueno, y a no chico. perderse el festejo que tienen preparado para esta noche. ¿Hacemos una pausa? Dale. Nosotros nos quedamos tomando sí. algo de cerveza mientras ustedes esperan con algo de música el cierre del programa.